muy guapo que pique corvinas linda linda corvina ahí viene Suena la balandra que la de costa otra corvina que linda corvina estamos grabando para el programa del pescador linda corvina vamos con la corvina y luego upa linda eh me ganó <risa> <risa> corvinón eh que empezó la marea bajante son las ¿Qué trae? vez? Uh mirá. Viene volando, eh. Bueno, sigo más corvinas para el del pescador. Cana balandra. Y da. Da está. Está bueno, ¿no? eh. No te puedes quejar, eh. <risa> La última y no vamos a buscar los peces. Miró, ¡Oh, qué linda! Che! Por vino! ¡Excelente, eh! y Excelente. La voy a mostrar a la gente. Pequita. Está enojada, la mala. Hay que tener cuidado con este. con este pez la cena, entra la ahí ahí está excelente excelente Gorry